Buenas tardes, el programa sociocultural Siembra de Lectores. Esta reunión es del Círculo de Lectura, Siembra de Lectores Chiriquí, coordinado por Laura niego Les da la bienvenida a los presentes y a las personas que desde las múltiples plataformas, incluso mi página web, nos están viendo. Panamá. La transmisión se origina en Panamá. Un fuerte abrazo desde Panamá. Laura, adelante. Bueno, muy buenas tardes, Rose, y buenas tardes a todos los participantes que nos eh, ven y nos escuchan por medio de eh, RealStream, eh, Zoom, y las diversas plataformas. Así que yo me alegro mucho pues, que estén participando el día de hoy y vamos a hablar de diversos libros de interés general y que estoy segura de que... Eh, a todo público les van a encantar y bueno, aquí a continuación Rose eh, con el libro que ha leído pues este mes, a ver Rose. Bueno, yo he leído varios libros porque como les estaba comentando a Iris, yo estoy preparando un curso de cómo se hace una novela, 22 años de carrera, 26 novelas publicadas. Y entre esos libros, el más reciente, los cuatro pilares de la ficción de Ana Bolós expone los cuatro elementos fundamentales que debe observar el escritor para construir una buena novela. Escenario, los personajes, la estructura y el narrador. En ese libro se aprenderá que el escenario es mucho más que un simple espacio en que se desarrolla la historia. También es la época en que ésta se desenvuelve. Trataremos cómo construir personajes tridimensionales, verosímiles, humanos, que ustedes podrán reconocer. Ustedes dicen, se parece a mi vecina. Hablaremos de la estructura, que es la parte que sostiene la novela, los componentes, los elementos, lo que se necesita para que funcione y cumpla su cometido. Y lo más importante, el narrador. Escojan el narrador desde el inicio de la novela, porque es esa voz que va a contarnos la historia. La, es, la forma como escogen el narrador te garantiza el éxito o el fracaso de tu novela. La estructura. Yo les recomiendo a los que están empezando que hagamos, recordemos la poética de Aristóteles, que se desarrolla en tres bloques, presentación, nudo y desenlace. Cada uno de estos con un giro. Con un giro que hace atractiva la trama. Y recuerden, escojan el narrador con el cual ustedes se sientan más cómodos y cómodos, pero que le dé impacto a la historia. No escojan el más fácil. Eso es todo. Gracias, Laura. Ok, Rose, muy interesante su información referente a cómo escribir y cómo escoger adecuadamente el tipo de narrador eh, para una obra literaria que uno esté planificando escribir. Y es una información invaluable para todos aquellos que queremos que, bueno, los que están empezando a escribir y los que ya tenemos tiempo de estar escribiendo. te voy a hacer una aportación. Sí, los dígame. empezando a escribir, prepárense en creación literaria. Porque así es. así llenos, se van a encontrar con lectores como Iris, que ha hecho... De subir una carrera de comentar libros y le van a preguntar qué narrador escogió y por qué. O cuál es la premisa de su novela. Y puede ser una novela buenísima la que ha creado, pero si no tiene los fundamentos de creación literaria, las teorías, las herramientas, entonces va a quedar como una persona improvisada, aunque haya hecho una obra excelente. adelante sí, sí. Eh, bueno eh... Me gustaría hablar, eh, pues, eh, referente a un libro muy interesante que leí el pasado mes, Los chinos de Panamá, los inicios. Eh, una obra interesantísima en el ámbito histórico, no solo de China, sino también de Panamá. Dice que en ese libro, los, los chinos de Panamá, los inicios, eh, la profesora Bertalicia Chen, Hace un compendio de datos históricos relacionados con los inmigrantes chinos en Panamá. Pues es interesante conocer pues eh, cómo las vidas de estos inmigrantes chinos se cruzaron con las de eh, una innumerable cantidad de personas de diversos grupos étnicos, eh, todos ellos residentes en la República de Panamá. Pues los chinos implementaron muchas... Maneras de hacer negocios, entre esas el sistema del fiado, lo cual permitió que las familias de escasos recursos económicos pudieran subsistir. Eh, se cuenta también en el libro que algunos tipos de negocios que desarrollaron estos inmigrantes fueron lavanderías, zapaterías, fondas o jalaterías, posadas, sastrerías, comercio al por mayor y por menor, entre otros. Se dice también que en los pueblos del interior de Panamá, los inmigrantes chinos vendían herramientas, alimentos para animales y productos diversos para las labores agrícolas de nuestros campesinos. O sea que fueron de gran ayuda, de gran apoyo para el desarrollo de los pueblos en el interior del país. Eh, en el libro pues se narra la historia de un, muchas familias, pero entre eso se destaca la familia de un señor que se llamaba Chen chong quien llegó a Panamá en 1885, antes de que Panamá fuera república. Eh, justamente eh, cuando todavía Panamá formaba parte de Colombia, eh, después pues llegó a, acá en nuestro país, a nuestra región, su hijo que se llamaba Chen Chi Fat, quien llegó 10 años después, en 1895, para ayudar a su padre en sus negocios. Se cuenta pues, que Chen Shih-fat, al morir su padre, Chen Kunchong, en el año 1908, se desempeñó como comerciante, importador y exportador. Además, fue presidente de la Cámara de Comercio China y desarrolló eh, muchas eh, actividades benéficas. Eh, se cuenta también pues que tuvo 12 esposas y 14 hijos. Hoy se calcula que los descendientes del señor Chen Hunchong son más de 250 en Panamá, China y los Estados Unidos, entre otros países. La autora pues, la autora de esta obra de los chinos en Panamá, la profesora Bertalicia Chen, desciende pues de esta gran familia. Al leer este libro fue para mí una agradable sorpresa el haber encontrado información referente a mi bisabuelo chino que se llamaba Catalino Chong, quien llegó a las palmas de Veraguas en 1917. Más tarde, en 1941, se radicó en Soná. De él se relata que estableció tiendas, molinos y fincas de arroz. De hecho, fueron estos inmigrantes quienes trajeron el arroz a Panamá y se dedicaron a sembrarlo y gracias a ellos, pues, eh, aquí en Panamá se consume mucho arroz, se produce y se consume mucho arroz bueno, estoy segura pues ya para terminar que eh, la lectura de este libro los chinos de Panamá, los inicios le permitirá a muchos panameños de ascendencia china conocer mejor sus orígenes y darle valor a los hechos históricos relacionados con los inmigrantes chinos en Panamá la investigación realizada por la profesora Bertalicia Chen para este y otros libros referentes a los chinos, es un gran aporte en materia histórica y cultural, por lo cual recomiendo su obra. Así que, pues, esta es, este es mi comentario de, del mes, referente a la obra Los chinos de Panamá, Los inicios, de la autora Berta Alicia Shin, que me encantó esta obra, maravillosa. A ver, ¿quién más desea participar? Sí, activar el, es... el micrófono. Buenas tardes eh, a todas y al, a Florentino. Primeramente yo quiero pedirles disculpas porque el mes pasado no pude participar. Y estoy muy emocionado, honestamente, Rose me ha dejado como el, el narrador de la obra que yo les voy a contar con el corazón que me está palpitando, ¿verdad? Porque es emoción. Yo eh, participé de otros cursos de... de, de, de Círculos de lectura, pero no así a través de este medio, que por lo visto es como nos vamos a quedar. Entonces, eh, para mí es un gran placer de ver a Laura, que tú fuiste quien me, me invitó a que me integrara a este grupo, que eh, si Dios me lo permite, pues hasta donde podamos llegar, llegamos. Que Espero que sea muchos años. Eh, mi experiencia, verdad, como escritora no la tengo, Simplemente me gusta leer cualquier tipo de literatura eh, sana, sin violencia. Las novelas me encantan leerlas, los cuento. Y en este momento les voy a, a contar la historia de, de mi novela que se llama, de pronto la conocen, La mecánica del corazón. Esa la leí hace como 10 años. Una obra delgada y de veras impresionante. Tanto que le gustó a, a mi nieta, yo se la regalé. Y ella hasta ahorita ella comete esa obra con su mamá. Entonces, La mecánica del corazón es eh, una obra escrita por Matías Maiziu. Esta es una obra li literaria eh, romántica y fant de fantasía. Esta obra fue publicada en el 2017. Se desarrolla específicamente en, en una colina en Edimburgo, en una colina, este joven del que hablamos, la mecánica del corazón, él fue un, fue un niño que na, la mamá era prostituta, se la dejó a una inventora, era una inventora, la partera. El niño nació y se lo dejó, y ese niño estaba tan débil que él estaba a punto de morir. Y la, la, la doctora esta, como se le llamaba antes a las la parteras, ella le improvisa un corazón, de un reloj, a ese, ese reloj le puso el nombre de cucú, entonces ese reloj era el que le, le dio vida a ese niño, entonces, pero qué pasa, la, la doctora le dice, le vamos a poner el corazón, pero tienes que cumplirme con tres cosas que no podrás hacer tú, primero, no toque las agujas del reloj, segundo, domina tu cólera, y tercero, Nunca, pero nunca te enamores. Bueno, el niño fue creciendo, el niño permanecía encerradito en su casa. Fue creciendo y creciendo hasta que un, llegó un momento en el que él sentía esa necesidad de salir. Le, pre, le dijo a su mamá que por favor le diera permiso para ir para salir, pero era que ya le había visto una muchacha que a él le llamó mucho la atención. Esta muchacha también lo había visto y le llamaba mucho la atención y esa era Miss Acacia, o sea, tenemos el primer, el, el narrador, porque este también es el narrador, Jax, y Miss Acacia. Se fueron eh, eh, enamorando y enamorando, y entonces, pero a Miss Acacia tenía una, un novio, que se llamaba Joey. Entonces, allí, con Joey, fue que tuvo el primer fracaso eh, Jack, porque él lo lastimaba mucho, se burlaba mucho de él, y entonces él se endureció, y le dio un golpe, y por supuesto que él se tocó las eh, las, las agujas así que ahí vino eh, eh, Jax y empezó otra vez malo y malo y malo hasta que la doctora le dijo recuerda que yo te dije esto y esto, y esto. entonces bueno el muchacho se recuperó y siguió él definitivamente llegó a enamorarse de, muchacha, de la muchacha pero la muchacha estaba enamorada de él pero ella era bien vamos a decir no mala pero era muy estricta muy directa y le decía muchas cosas que a él le lastimaban su corazón hasta que la doctora se, se dio cuenta pues que era que el chico estaba enamorado y le dijo que de, él tenía que ver cuáles eran las diferencias entre, entre estar con, en paz con su corazón para seguir continuando su vida. Y el chico pues definitivamente él siguió enamorado y él, a, él al final dice que él se dio cuenta eh, que cómo es el ser humano, o sea, que el ser humano se lastima uno al otro. Entonces, que tenemos que tener nuestro corazón preparado para tratar de, de mantener o alejar esas, esos males que nos llegan a nuestro corazón y así poder vivir en paz. Y que él sí se sentía ya que él estaba viviendo una vida en paz. También aquí podemos ver que en esta obra eh, tenemos la, el tema social. Él te, que tenía que tener, estar socialmente relacionado, como también la crítica moral, porque la gente criticaba mucho a la mamá que porque era una prostituta, que porque era esto, porque era otro. Entonces, la crítica moral, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Nosotros lastimamos a nuestros semejantes, criticamos a, lo, al, a nuestros semejantes y en fin… Eh, vemos que esto es una realidad. Yo siento que esta obra era como para que nos expresara así de una manera que es la realidad que lo que estamos viviendo a través de diferentes novelas. Entonces, esa es la cosa que, el, no, lo que nosotros debemos de ver, de cómo nosotros podemos contribuir a la paz del mundo como a la paz de nuestros semejantes. Así que eso es mi, mi aporte de, del libro que leí. Gracias. Muchas gracias, Esilda. Eh, eh, muchas gracias, Esilda, por su participación. Y esta historia bellísima, yo la conozco, y sí enseña mucho sobre el asunto de la discriminación también, no solo del amor, de la discriminación también. Y es una obra que eh, combina pues eh, fantasía pues y algunos temas eh, sociales pues de la realidad. A ver, eh, Florentino, continúa usted, ¿ok? okay. Oh, okay. sí, sí. continúa usted, sí. Bueno, ante todo, buenas tardes, eh, para mí es un placer y un honor estar entre ustedes y poder tener la oportunidad de compartir un poquito nuestro amor por la literatura. Eh, como saben, mi nombre es Florentino Hidalgo, yo soy escritor panameño, eh, soy el ganador del premio Tristán Solarte eh, 2020, eh, segunda edición, a la mejor novela negra, publicada en el 2019, con mi novela La marca del vampiro y el libro que del cual voy a hablar el día de hoy eh, es un libro con el cual yo siento una especial relación eh, realmente eh, mi literatura eh, es muy muy parecida um, al tipo de literatura pues que desarrolló este autor un autor que realmente yo admiro mucho porque eh, es una novela que va un poquito más allá eh, en el sentido de que realmente yo siempre he dicho que un libro debe ser como, como un regalo que se nos da. Eh, no sabemos lo que tiene en su interior. Vamos desarrollándonos eh, el gusto por, por el libro mismo, eh, por la sorpresa al ir abriendo las páginas, ir leyendo cada una de las cosas que vamos encontrando en cada uno de los capítulos. Y esto va acrecentando nuestro amor por el libro en sí y por la literatura como tal en ese sentido eh, muchas veces nosotros como lectores eh, tendemos a, a obviar verdad o dejar pasar algunos libros por eh, digamos porque forman parte de una temática y pensamos que no nos van a gustar justamente porque son parte de esa temática aprovechando que estamos en el mes de octubre eh, el mes de halloween yo quiero hablarles pues de este libro el exorcista, de William Peter Blatty, un libro que si bien la película es más famosa, es una película muy conocida y generalmente las personas piensan pues es una película completamente de terror, vemos a esta niña eh, flotando en la cama, vomitando verde, vemos eh, diciendo cosas, cosas sobrenaturales, paranormales y demás, es un libro que es mucho más que solamente eso, es un libro que va más allá de lo que es los efectos visuales, que va más allá de los terrores, el, del susto eh, vulgar que vemos en muchas películas en el cine hoy en día. Es realmente un libro que trata un tema muchísimo más profundo y yo diría que um, es muy similar al tema que yo trato en mi novela, La marca del vampiro. El libro va de, um, bueno, comienza con eh, un sacerdote anciano que está pues en una excavación y eh, se nos muestra como que este sacerdote pues ya tiene experiencia eh, enfrentándose pues al mal a, digamos que a este espíritu maligno eh, vemos pues allí como, como que se nos da pues la premisa de lo que vamos a encontrar en la novela más no es realmente de lo que va la novela la novela en sí eh, nos presenta dos puntos de vista muy interesantes. Primero que todo, el punto de vista científico, eh, en el cual, pues, personas, entre las cuales me incluyo, eh, tomamos más en cuenta que lo que hay más allá, lo sobrenatural, lo espiritual. Entonces, eh, se nos plantea esto como parte de eh, qué está ocurriendo con esta niña, si esta niña tiene problemas mentales o, o tiene problemas de, de índole eh, físico, alguna enfermedad que la está quejando y por otro lado se nos presenta también la parte espiritual eh, dándonos pues también eh, creándonos la duda de que si realmente pues está siendo poseída por un espíritu maligno. Eh, esa ambigüedad de lo que está ocurriendo eh, se encuentra en la mayor parte de la novela eh, en sí y se nos van presentando situaciones que realmente pues nos ponen eh, a dudar de que si realmente lo que está ocurriendo es real, es mental o si es de hecho sobrenatural. Sin embargo, yo siento que el núcleo del asunto eh, de la historia en sí y lo que el autor William Peter Blatty nos quería transmitir con la novela es eh, ese alejamiento que sentimos nosotros los seres humanos de Dios. Eh, en este caso es todavía más fuerte porque lo vemos retratado por parte de un sacerdote. La novela lleva por título El exorcista, no por el enfrentamiento que tiene el sacerdote experimentado, el sacerdote anciano, el padre Merrin, contra este ente maligno poseyendo a la, a la criatura. El título del de exorcista va es por el padre Carras, que es un padre joven, un padre que tiene problemas, que tiene la mamá enferma, que vive sola, que son pobres, que no puede ayudarla. Que debido a su enfermedad, él, él tiene que recluir a su mamá en un centro psiquiátrico en donde la pueden cuidar. Es un hombre con problemas muy mundanos, un hombre con problemas muy reales, probablemente hasta con depresión. Él es un psicólogo y él se pregunta y piensa en todas estas preguntas que en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho. ¿Existe Dios? Y si Dios existe, ¿por qué permite tantas enfermedades, tantas muertes de, de niños? desapariciones de niños que, que no se vuelven a encontrar eh, el cáncer, enfermedades terribles, la guerra es un sacerdote que se hace todas estas preguntas, entonces creo que cobra especial significancia cuando lo hemos retratado de esa forma él incluso dice en un momento, en un diálogo confesándose con, con otro compañero sacerdote creo que tengo que dejarlo creo que he perdido mi fe entonces, ¿qué ocurre? Él se encuentra frente a frente con esta situación por la que está pasando esta niña, Regan McNeil, eh, una niña eh, de dinero, podría decirse, eh, criada pues, eh, como la hija de una actriz de cine, eh, que de hecho menciona en muchas ocasiones que es atea. Y eh, debido a esto, pues, él entra en contacto con esta familia. Eh, en el libro, de hecho, eh, la actriz... Eh, lo considera un amigo, esto no se ve así en la película, hay, hay muchos detallitos así muy interesantes, y el enfrentamiento que tiene este sacerdote, que había perdido su fe al enfrentarse frente a frente con esta situación sobrenatural, con este, este ser que realmente pues, eh, le llama mucho la atención y le demuestra cosas que, que nunca se hubiese imaginado, este enfrentamiento lo lleva a él a recuperar su fe en Dios. Y a través de Dios, pues tratar de ayudar a la niña es un tema tan básico y que encontramos en tantas, eh, tantas novelas, en tantos libros, en, en, en tantas formas literarias como el enfrentamiento entre el bien y el mal, la recuperación, la reivindicación de nosotros mismos como seres humanos, el buscar esa fe que hemos perdido en algún momento y redimirnos a nosotros mismos como seres hijos de Dios. Entonces la novela va de ese tema y a simple vista pareciera que no es sobre esto. Eh, muchas veces las personas lo toman como simplemente un libro de terror más, una película de terror más, pero al final lo que se impone es el espíritu humano guiado justamente por Dios y con la fuerza que nos da nuestra fe y Dios mismo. Muchísimas gracias. Esa es mi intervención con la novela de Peter lati El exorcista. Buenas tardes. Muchas gracias, no Florentino. Hacer... Muy interesante su análisis. No quiero hacer una acotación. Yo leí la novela después de ver la película. Mi recomendación es que sea al revés. Leer la novela y después ver la película. Yo detecté inmediatamente la premisa que era la crisis de fe del sacerdote. Eso me llamó la atención. Y también el arco del personaje. Cómo el personaje va evolucionando a través de la trama. Eso lo maneja el autor de manera magistral. Porque yo he leído novelas donde el personaje comienza igual y termina igual. Y no hay ese arco del personaje. Me fascinaron a mí de la novela. Y los detalles que omitieron en la película, porque si no la película va a ser como de cinco horas, que eran tan ricos y que fortalecían el argumento. Excelente comentario, Florentino. Aquí todos nos llamamos por el nombre de Pilar. <risa> okay. ¿Qué? ¿Profesor en qué? ¿Profesor? Yo soy profesor de, de inglés, de colegio secundario, acá en Chiriquí. Así que aquí en los círculos de lectura todos nos llamamos por el nombre. Ok, el excelente. Libro, me encantó, yo leí la novela hace años y nunca se me olvidó esos dos aspectos Sí, es que llama mucho la atención justamente por eso, por el hecho de que la gente piensa, oh, es una película de terror, de estas películas que tú vas como solamente a que te dé miedo y ya. Pero realmente en el fondo es algo sumamente profundo, que si uno lo analiza bien, es parte del diario Vivir del Ser Humano y por cosas por las que nosotros pasamos. Entonces es, es, es una metáfora de la, vida, de la vida misma. Y realmente pues incluso nos enseña algo. Y créanme que este libro, a pesar de ser tan famoso por la película, es realmente muy, muy difícil de conseguir. Este ejemplar, bueno, yo tenía un ejemplar que lo compré ahí en España, cuando yo estaba viviendo en España, pero este ejemplar que está aquí tan bonito, eh, lo conseguí pues justamente gracias a, a Iris, que está por aquí, que me hizo ese regalo, pues ya sabe pues lo que me encanta de esa novela, y uh, bueno, es uno de, de los regalos más preciados que tengo. Cuando no se consiga un libro, váyanse al libro digital. Yo tengo 10 años de estar leyendo libro digital. Y para mí es una maravilla. Le pongo el tamaño de letra cómoda, el espaciado cómoda, porque el libro, sobre todo la versión que yo leí, la letra era chica y estaba pegada. Y me costaba trabajo leer. Entonces, váyanse a la... Y tú que eres escritor y has publicado te doy la recomendación, Amazon no es la única plataforma. Le estaba diciendo a Iris hay una plataforma, ahora Hotmart, puedes subir tu libro y tener afiliados, y tú compartir la comisión. Yo lo estoy haciendo al 50% de todas mis novelas, y tú puedes estar dormido y estás vendiendo, porque te está vendiendo el afiliado. Entonces, ganas con personas... Y se promueve la lectura porque los libros en ebook son más baratos. Entonces, sí, así. esa recomendación. Cualquier asesoría con gusto. Muchas gracias. Ahora por WhatsApp me da el nombre para entonces eh, no. ver cómo puedo hacer. Gracias. Para, Marena, ok. Sí, adelante Marena. Eh, eh, Tiene Aquí, eh, no, hablando, hay alguna parte de la conversación se relaciona. Primero con el, el, el libro que leí y segundo de lo que está sugiriendo la eh, Rosemary de leer en plataformas esta vez lo, lo, lo hice porque este y me gustó quedé encantada entré a dos a tres a Kindle a Amazon pero esta que leí hay uno que se llama el rincón del vago y allí entré y estaba seleccionando a ver cuál podía y me llamó la atención, como dice Florentino, de que a veces uno no debe dejarse por el título o, la, o la, el asunto, porque a la hora de la verdad se encuentra con una cosa que uno ni esperaba. Entonces, como yo me llamo Marena, esta novela dice Marina. Y digo, bueno, vamos a ver qué trae Marina. Solamente que a, a mí se le olvidó poner el puntito a la I, pues. Y yo soy Marena. Oye, y es de Carlos Ruiz Zafón. Entonces, antes de iniciar, yo quiero decir que lee, le poco y serás como mucho, y lee mucho y serás como pocos. Es un pensamiento que me gustó. Entonces, este libro eh, realmente es un género novela de ficción. Allí abarca eh, bastante, eh, para literatura juvenil, se publicó en 1999, pero se reeditó en 2007 por, por la cantidad de ventas que tenía. Allí trata eh, misterio, amor y suspenso. Entonces el título me llevó pues y me quedé leyendo la novela y realmente me pareció interesante y trata algo de, de ficción. Aquí más que nada es de un chico que se llama Oscar, estaba en un, en un retiro, un internado, y él se escapa de allí. Cuando se escapa, caminando por las calles, de, porque se, se desarrolla la trama en Barcelona, entonces... Caminando por las calles y esto, él llega a una casa que le llamó la atención por lo antigua que era, pero había una mujer, lo que él veía de espalda era una mujer tocando un piano, le llamó la atención y él entró al lugar porque las puertas estaban abiertas, entró y dice que vio unas cosas como reliquias, unos relojes y, y él vio y el reloj, él tomó el reloj porque él quería ver el reloj, pero cuando él está como entretenido, la persona que él ve de espalda se levanta y él sale huyendo, pero se lleva el reloj. No porque se lo robó, sino porque eh, al salir huyendo, pues llevó el a, la, a la semana siguiente. Él no se sentía tranquilo porque él en su interior pensaba que él se había robado algo. Y entonces él decidió llegar allá a devolver lo que se había llevado sin querer. Entonces este, se encuentra con una muchacha, según la describe, muy hermosa y todo lo demás. Se llama Marina. Entonces... Ella le presenta al papá, que era un, un señor, un escritor. Entonces él se disculpa con ellos y le explica la situación, entrega el reloj y ellos siguen, él con Marina sigue una amistad. Eh, luego, eh, él seguía yendo a la, a la casa con la amistad y la cosa y un día de, deciden perseguir a una mujer que ellos vieron toda vestida de negro. Entonces ellos persiguieron a esa mujer y eso lo llevó como a un lugar donde ellos veían puras cositas de títeres y y que llamaban la atención entonces figuritas y personas con malformaciones entonces eso les llamó la atención y luego en la trama ellos se encuentran con con Germán que era un hombre que, que enfermo y Germán le dijo a Marina que lo llevara al doctor. Allí, eh, cuando él se encuentra con Marina, él entrega él una tarjetita y, y resulta que la tarjetita era la dirección supuestamente de la mujer que vestía de negro. Entonces, eh, había muchas coincidencias. Luego se encuentran con, con Benjamin Sentis, que Benjamín Sentis le, le cuenta a Oscar la historia de Mijaíl perdón, de Mijaíl Kolbenik. mijail Kolbenik que era un, era un hombre este, huérfano y un hombre misterioso, que ese hombre había, se había enamorado de una mujer que era una artista, y la artista él tenía mucho dinero y él le construyó un teatro a esa mujer, pero esa eh, cuando ellos se casaron el día de la boda, a ella le tiraron ácido en la cara. Y entonces, este, él invirtió mucho dinero, para primero en el teatro y segundo para la recuperación de la mujer. Pero misteriosamente, un día ellos los encuentran muertos y quemados. No se sabe por qué realmente, eh, eh, durante las investigaciones que hicieron, y finalmente... Eh, para cortar un poquito la trama, este, eh, las investigaciones apareció que ese, doc que ese doctor era, eh, se dedicaba a cosas como de científicas y él le tenía miedo a la muerte. Y él como que él hacía algunos brebajes para supuestamente revivir muertos. Y les dejo el tema allí. <ríe> Así que pues. Es una, una trama interesante, y va, tra va trayendo de todo. Y lo que más me, me llama la atención es que era algo que yo no estaba buscando porque realmente, a diferencia de Florentino, tal vez él, esa, esos temas de, de, de, le puede que le atraen. Pero a mí no me atrae mucho eso de, de, de, de miedo porque yo en la noche sueño con eso. Así que yo esas cosas no las, no las, no la, siempre, pero... Pues era algo que me fue llevando y les digo que, que leyendo, como dice Rosemary, leyendo aquí en la plataforma, uno va aumentando las letras, haciendo, marcando. Oye y se le hace. En realidad fue mi primera experiencia eh, no en papel. Lo único que bueno, re, en realidad dice que el ser humano es un ser de costumbre. A veces este Siento que el papel uno pues va marcando y va haciendo y volviendo y vuelve y rebusca y aquí y allá. Es, sería cuestión, perdón, cosa de acostumbrarse. Pero, pero bueno, te, le recomiendo pues que cuando uno no puede conseguir un libro en físico, lo consigue por aquí. Gracias. Una acotación, Marina. En el Kindle en una tableta también puedes subrayar. Ya hay una, una, una. Eh, como un comando donde tú le das clic y sale todo lo que tú has subrayado. Entonces, también puedes marcar por dónde queda el libro, aunque el libro se te abre en esa página. Entonces, hay muchas cosas que buscas. Kindle, si es tu tableta es Kindle, en YouTube ya hay videos donde te van enseñando a usarlas diferentes. También le activas la voz. Y cuando estás cansada, cierras los ojos, activas la voz y te lo lee para ti. Bueno, miren, es que en realidad ya estamos a otro nivel, dice. Así es. Bueno, qué interesante el libro eh, del autor Carlos Ruiz Safón que usted mencionó, Marena. Y uh -huh. bueno, muy interesante y muy misterioso, si dan ganas de leerlo. Eh, a ver, Iris, Ajá, ¿podría... Bueno, yo les voy a hablar de El fantasma de la ópera, un clásico de 1910 ambientado en Francia. Es un libro muy lleno de, de música, de canto y todas las artes porque se desarrolla dentro de la ópera. Pero hay un ser misterioso que ronda la ópera y que, y que genera cierto misterio, incluso muerte. La razón de, de, la, de las muertes que causa principalmente es por venganza, ya que su aspecto eh, bastante desagradable al ojo público eh, le ha hecho pues, rechazar también a otras personas. En este tiempo se enamora de una chica que canta en la ópera y él decide pues, llevársela. Él vive en, por debajo de la superficie de la ciudad, la secuestra y le hace creer que él es el, el ángel de la música, puesto que él tiene una máscara. La chica se ilusiona y empieza a tomar clases con él porque su padre, que también era músico, le hizo creer que cuando él muriera, él, el ángel de la música se le iba a aparecer. Y este fantasma pues aprovecha esa situación. Un día que ella tenía la curiosidad de quitarle la máscara, lo hizo y entonces a partir de ahí le tuvo terror por su aspecto y ya no quería estar cerca de él. Otro chico que, que estaba enamorado de ella emprende eh, entonces una búsqueda para encontrarla e incluso, pues, sacrificando su vida para poder estar con ella. Eh, este libro es considerado, pues, romanticismo gótico. Tiene, tiene el misterio, tiene todo lo que, el suspenso y todo eso, pero uno se pone a pensar en las motivaciones que tiene este ser, que más que todo es el amor y el hecho de la búsqueda de esa aceptación por no haber sido agraciado eh, incluso sus, sus padres eh, lo rechazaron y era la razón por la que él se escondía y pues trató de apegarse de algún modo a, a esa chica esa sería mi intervención Hemos visto la, la película, pero no había visto el libro. Me interesa. Okay. Muchas gracias, Iris, por su participación referente a El fantasma de la ópera. Eh, yo no sabía que era un libro, o sea, yo solamente eh, sabía que es, se habían realizado varias películas referentes a, a esta historia. Digo, que no, no, de hecho no sabía si era solo película o solo guión de cine, pero qué bueno saber que es una novela y muy interesante, tiene misterio y también podemos decir que tiene que ver también con una problemática social. Simplemente eh, que nos quedamos pensando eh, que todas las razones eh, por las cuales ese personaje actuaba de esa manera y por qué no eligió otro camino. A ver, Florentino, ha deseado la palabra. Eh, sí, sí. Eh, realmente muy interesante. Eh, yo soy uno de los que pensaba pues, que, que de hecho era un guión. Eh, he visto la película, no sabía que era una novela. Eh, yo se lo comenté a Iris. Eh, sabía que había un musical también. De hecho, yo pensaba que era un musical de Broadway que había sido pues, adaptado al libro. Yo se lo comenté a ella y me llevé la sorpresa de que en realidad no. En realidad es un libro que fue adaptado a película y que fue adaptado a un musical. Me llama mucho la atención de que, bueno, eh, obviamente desde 1910 eh, está eh, cerca de la era victoriana, de ese romanticismo eh, gótico eh, por el cual se caracterizan ciertas obras como por ejemplo Drácula de Bram Stoker y en particular eh, me suena un poquito como a Frankenstein de Mary Shelley. Lo, algunas de las motivaciones, algunas de las situaciones que se dan en el libro mismo, por lo cual se me hace muy muy interesante. Frankenstein es uno de mis libros favoritos y uh, seguramente voy a terminar leyendo ese fantasma de la ópera. Vi que tienes una edición muy bonita. Creo que es de Alma, ¿no? De Alma Editorial. Sí, excelente. Esas ediciones me encantan porque Alma Editorial tiene ediciones con ilustraciones y en ocasiones son de tapadura. Así que cuando se vean esos libros de Alma Editorial por ahí, se los recomiendo. Okay. Sí, son. gracias sí, son. Florentino estoy buscando para ver si les encuentro la foto como tal de aquel ser que está por aquí okay. a ver si se las muestro bueno mientras la busca Iris le, les comento que Iris eh, tiene eh, una cuenta de Instagram que se llama vasión Lectora de hecho para la época de creo que Sí, fue en 2020. Eh, uno de los miembros de Pasión Lectora me entrevistó y creo que me comuniqué con Iris en, en una ocasión y me dijo que este joven me iba a entrevistar y me entrevistaron desde Colombia. Así que eh, Pasión Lectora es una cuenta donde eh, se habla de libros y también se recomiendan di diversos eh, libros de autores nacionales y extranjeros. Muy interesante. La recomiendo. A ver... ¡Ah, caramba! ¡Sí! Tremenda ilustración. ¡Wow! Eh, sí, Le agradezco también a Esilda que nos haya acompañado y a Marena. Ambas saben muy bien eh, todo lo, lo mucho que a mí me agradaban los libros. Eh, siendo yo alumna de la USMA, yo pasaba mucho tiempo en la biblioteca porque había una gran cantidad de libros que me encantaba leer allí. Así que, eh, y me alegra saber, pues, que nos acompañan aquí eh, también en nuestro grupo, porque a ellas les siguen encantando todo lo relacionado con los libros. A ver, ¿quién más continúa? Me toca despedir invitando a todos los presentes y los que no pudieron venir por algún inconveniente al próximo mes, que será la última reunión del año, porque en diciembre tomamos vacaciones. Así es que los invito a los que nos han seguido en las redes sociales, muchas gracias por este apoyo y por promover la lectura. Hasta el próximo mes, un fuerte abrazo.